Buenos días a todos, eh, encantados aquí de estar en, en esta webinar. Esto es lo que voy a presentar hoy. Este es el compositor. El compositor es una herramienta eh, que está alojada en un servidor, que está alojado en la nube y que tiene ciertas características que a nuestros clientes desde luego les viene muy bien. ¿vale? Que luego las, las voy a ir enumerando o explicando más en detalle. Okay. Se puede crear nuevos documentos, se almacenan en el propio servidor con lo cual todo el mundo tiene acceso a ellos, se pueden hacer una, clasifica una clasificación muy personalizada, aquí la empresa es, es la que decide, no decide Géminis, eh, todo está custodiado con seguridad, se pueden recuperar versiones anteriores, esto es un gestor documental entre comillas normal y luego también se puede distribuir, se puede dar documentos que la empresa desarrolla que la empresa que la empresa hace los, los se los da entre comillas los ofrece a sus clientes ¿eh? vía acceso a la misma herramienta hay una serie de gestiones de permisos y de cosas donde todo se puede configurar que luego vemos luego vemos en detalle entonces, como digo, una de las mayores características que tiene el compositor es la personalización. Nosotros tenemos, es un, es un software que hemos hecho hemos desarrollado aquí en Géminis y, y que se puede personalizar en función de los requerimientos del cliente. ¿vale? Entonces, eso, eso es muy interesante porque no todas las empresas, todos nuestros clientes son iguales, ni muchísimo menos. ¿eh? Eh, mucha gente que tiene el compositor, de un compositor a otro pues difiere bastante. ¿Vale? Entonces, pero bueno, lo que es la idea, lo que voy a explicar hoy, es, es, es siempre lo mismo. Está el tema de la actualización, de que todos los documentos estén siempre actualizados. Hay un ahorro de tiempo, hay un ahorro de dinero ¿eh? con las traducciones que luego también explico. Hay una adaptabilidad porque se, eh, podemos obtener en función del, de los formatos de salida que requiramos, pues, pues todo, todo se saca. ¿Vale? y luego por último autonomía que es la empresa es autónoma la empresa es la que hace la documentación la que compone la documentación la que actualiza la documentación vale no tiene por qué pasar todos esos servicios por Gemini nosotros encantaos pero si tenéis gente y recursos lo podéis hacer los podéis hacer vosotros mismos bueno, luego también se puede, hay otros tipos de servicios, ¿vale? Dentro, de, dentro del propio gestor, hay un buscador, se puede descargar los documentos, se pueden cambiar los permisos, eh, hay una ayuda, bueno, en fin, hay una serie, hay una serie de, de, de cosas dentro que en otro día, en otro momento me podéis preguntar, etc. ¿Vale? Bueno, visto lo cual, lo que voy a hacer es ir directamente a la herramienta y, y empezamos. Entonces, esto es un compositor. Esto, como podéis ver, esto es un navegador web, ¿vale? Esto no es una herramienta tipo Microsoft Word, ¿vale? Esto es un, esto es un desarrollo informático que hemos hecho aquí en Geminis. Lo hemos está hecho con herramientas open source con lo cual aquí no hay licencias vale eso tiene que quedar, eso tiene que quedar claro ¿eh? no, es un, no es un sistema comercial que hay que pagar licencias por tener el uso no ¿eh? aquí lo que hacemos es eh, no hay límite de usuarios porque no hay licencias pero lo que nos, nosotros sí lo que nosotros hacemos en Geminis es en función de, lo, de los requerimientos vuestros, lo personalizamos, ah, porque, repito, no todos las empresas quieren componer entre comillas lo mismo, quieren tener los mismos módulos, las mismas características dentro del, del gestor documental y, y luego se, habría que pagar un servicio de uso anual en función de una serie de, de, de características que luego, si, luego se os explicaría más adelante, ¿vale? Entonces, esto es un entorno web, con lo cual hay que estar dado de alta. La propia empresa ¿eh? es la que se encargaría, con un perfil administrador, de poder dar de alta a los usuarios, grupos, etc. Vale. Entonces, esto es un gestor documental al uso. Eso significa que es un gestor documental que se puede subir todo tipo de documentos. Documento puede ser un vídeo, puede ser una foto, puede ser un audio, puede ser... Cualquier, un Excel, puede ser cualquier cosa. ¿vale? En este caso yo lo que voy a explicar es el compositor. El compositor está hecho con documentos, internamente son XML. ¿vale? Por eso vuelvo al principio lo de eh, herramientas de software libre. El XML no es propietario. ¿eh? Entonces... A partir de ese XML y con un editor que está integrado directamente aquí en el, en el compositor, se pueden hacer todas las actualizaciones sin necesidad de ningún tipo de licencia. ¿Vale? Si, si subes un Word, el Word no te lo visualiza un navegador web, te lo tendrías que descargar, tienes que tener el, el Word en, instalado en tu, en tu sistema, en tu PC, en tu ordenador, en tu oficina, actualizarlo y volverlo a subir. ¿Vale? Entonces, esto nos ahorra ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Sí podemos sacar. Sí podemos sacar un documento que esté en XML a Word, ¿vale? O a PDF. O HTML. O diferentes formatos que los clientes nos están pidiendo. ¿okay? Pero bueno, eso es algo importante que, que, quiero, que quiero que quede claro. Total. Este, este gestor documental, uno de los módulos que nosotros tenemos integrado aquí es el compositor. Hay más módulos, ¿vale? Un módulo sería el módulo de búsqueda, otro módulo sería el módulo de traducciones, otro módulo sería el módulo de exportación, ¿eh? de suscripciones, de. Bueno, hay muchos módulos, ¿vale? Yo ahora mismo he entrado con mi cuenta, yo en este caso soy, soy administrador y tengo todo el sistema en. En castellano. ¿Vale? Esto es multilenguaje, ¿eh? es multidioma y se puede poner la herramienta en, en el idioma en el que queráis. Tanto la herramienta como el contenido de la documentación. ¿no? no tienen por qué ir en paralelo. ¿Vale? Yo puedo tener la herramienta en castellano y puedo tener un, un documento en muchos idiomas. ¿De acuerdo? Es independiente. Bien. El compositor. ¿Qué es el, ¿Cuál es el concepto del compositor? El concepto del compositor es crear documentación, un documento, un manual, a partir de trozos pequeños que los tenemos almacenados aquí en el gestor. ¿Vale? ¿Cómo lo creamos? Bueno, aquí entre comillas la magia es que cada fragmento, que aquí yo tengo una carpeta de fragmentos, ¿vale? donde aquí hay documentos, ¿vale? que son... XML, ¿vale? Donde están cada uno de ellos está clasificado en función de unas etiquetas, ¿vale? Para luego decirle qué es lo que tiene que componer, ¿vale? Esto no es magia. Aquí el, el trabajo que hay que hacer es un trabajo previo, un trabajo de clasificación de la documentación que vosotros hacéis, de cómo lo podemos partir para tener eh, fragmentos comunes. ¿Vale? A lo mejor una figura no es común porque es distinto. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos una foto de una bicicleta y una foto de un coche. Lo que vamos a hacer es eh, un documento de manual, ¿vale? De una bicicleta o un manual de un coche, ¿vale? Teniendo cosas en común y teniendo cosas particulares de cada uno de ellos. ¿Vale? Entonces, lo que hay que hacer es dividir esa documentación, esos documentos que vosotros tenéis en trozos, clasificarlos en si son genéricos, no genéricos o a qué tipo de máquina o qué tipo de eh, equipo pertenece con una serie de etiquetas, ¿vale? Que son personalizadas para, para vosotros. Vosotros son los que podríais gestionar incluso las etiquetas, ¿vale? Que ahora lo podemos ver. Y a partir de que todo eso está clasificado, hacemos una plantilla de cómo queremos que sea el documento final. Y luego lo que hacemos todo es juntar, ¿vale? En función de la plantilla, en función de los fragmentos y de las etiquetas, todo lo juntamos y obtenemos un documento final, ¿vale? Esa es un poco la idea. ¿eh? Bien, el primer paso que habría que hacer, ¿vale? Es hacer una plantilla, ¿vale? Plantillas se pueden hacer todas las que se quieran, ¿ok? Yo aquí tengo hechas dos para que veáis la diferencia entre una y otra. ¿Okay? Aquí tengo un libro de instrucciones, entre comillas, eh, un segundo, un libro de instrucciones típico. vale, Y luego tengo aquí, lo vamos a ver en este sitio, para que veáis, un segundo... Un segundo, aquí lo vemos. Yo aquí tengo dos plantillas en función de la plantilla que yo elija, ¿vale? Yo aquí voy a poner una prueba porque luego voy a cancelarlo. Esto es una plantilla, ¿de acuerdo? Esto es una plantilla que esto se crea. Estos son nodos de nivel 1, de nivel 2, de nivel, etc. ¿Vale? Esto se crea, vosotros mismos lo podéis crear, un usuario con los permisos determinados, la plantilla se crea a vuestro gusto. Esto tiene que ser la estructura del documento final que queremos obtener. vale Esta es la estructura, no todo el mundo tiene la misma estructura de documento, bueno, pues esta sería una estructura. Para que veáis otro ejemplo, esta es otra estructura pero más sencilla, template y acepto, ¿Vale? esta es una plantilla, esta es más sencilla que la de antes, esta es la que voy a coger ahora como, como ejemplo, ¿de acuerdo? tiene un nivel de introducción, tiene un nivel de mantenimiento y luego tiene dos niveles aquí, dentro de la introducción una foto y una descripción y dentro de mantenimiento una introducción y un plan de mantenimiento, algo muy sencillo y tal. ¿Vale? Aquí en los fragmentos, que es la clave, ¿Eh? la clave son los fragmentos, de cómo están creados y cómo están clasificados por medio de las etiquetas. Es decir, si yo le voy a este fragmento que se llama foto bicicleta, ¿vale? esto es un fragmento, un fragmento puede ser cualquier contenido de un documento, puede ser muy largo, puede ser muy pequeño, puede ser solamente una foto, puede ser solamente un título, o puede ser muchos párrafos porque a lo mejor es una introducción eh, genérica que sirve para todas vuestras máquinas. vale. El contenido es independiente. La clave aquí es cómo están aquí etiquetados estos fragmentos. ¿vale? Este fragmento mío está etiquetado como el equipo es una bicicleta. ¿vale? Si vemos ahora el otro fragmento, el del coche, para que veáis la diferencia, estará etiquetado como coche. ¿Vale? El equipo, la misma etiqueta de equipo puede tener diferentes valores y en este caso hay un valor de bicicleta y un valor de coche. ¿Ok? Hay otros fragmentos, en cambio, que son genéricos. ¿Vale? Por ejemplo, descripción general. La descripción general yo le he puesto genérica. ¿Vale? Este, es una, este es el contenido del fragmento, muy sencillo. Esta es una descripción general del equipo, coche o bicicleta. Y aquí en metadatos, el equipo es general. El, la etiqueta, ¿Okay? con lo cual cuando yo componga el documento final, lo que voy a hacer es poner los documentos que son etiqueta general y luego los específicos que son pues, del equipo que vaya a hacer, o de la bicicleta o el del coche, Vale, esa es un poco la idea, ¿Okay? tenemos aquí más fragmentos tenemos luego un plan de mantenimiento, que sí que tenemos, un plan de mantenimiento para la bicicleta y un plan de mantenimiento para el coche, en función de uno u otro. Y, y luego tenemos otros fragmentos. Ay, aquí tengo más fragmentos eh, sin más de pruebas. ¿eh? Es decir, este prueba en traducción, este es un fragmento que se está traduciendo, para que veáis. ¿vale? Aquí tenemos un módulo de exportación de traducción, donde se... Crea un fichero zip que se mandaría a los traductores, luego se, se añade aquí con un, una importación del mismo fichero zip y se traduce, se evalúa y tal. vale Sin más para que veáis. Eh, este es un fragmento que está en multidioma. Multidioma significa que está en dos idiomas, el mismo fragmento. vale Aquí donde pone idioma está tanto en castellano como en inglés. Si yo le doy en inglés está en inglés y si le doy a castellano está en castellano. Vale, estos ficheros son XML. Vale, estos no son Word. Hay que cambiar un poco aquí el, la idea. Un fichero de Word no puede estar traducido en dos idiomas a no ser que hagas primero un idioma y luego siguiente otro. Vale, que no es muy entre comillas profesional. Un, esto es un fichero XML donde en el mismo fichero XML cada párrafo tiene tantos idiomas como se, como se quiera. Pero luego se obtiene, ¿eh? el resultado final es en el del idioma que nosotros le indiquemos. ¿Vale? En función de los idiomas que tengamos, podremos componer en un idioma, podremos componer en otro. ¿Entendido? Vale. Entonces, esto en función de los fragmentos, que repito que esta es la clave, es tener los fragmentos bien divididos, bien etiquetados. ¿Vale? Para que luego todo funcione bien. ¿Eh? Si no, vamos a tardar. Realmente, lo en donde hay que hacer el desarrollo importante aquí en el compositor es en esto, en dividir, en hacer los fragmentos. Porque luego al componer, como lo vamos a ver ahora, eh, es muy rápido. vale Con lo cual no hay ningún problema. Yo cuando quiero componer un documento, lo primero que me pide... Es que plantilla, ¿vale? Ya hemos visto antes que hay un, una plantilla... Podemos tener aquí todas las plantillas que queramos. ¿eh? No hay ningún límite. Y las podéis crear vosotros mismos, ¿vale? Sin problema. Yo voy a coger la demo template. Y vamos a poner aquí demo webinar, por ejemplo. Este va a ser el nombre de la plantilla, ¿vale? El nombre del fichero. Creo la composición, muy bien. Me sale la plantilla y ahora lo que hago es, en función de las etiquetas, con su valor, me voy a trasladar o él ya sabe qué documentos tiene que poner en qué sitio. vale Es decir, si yo le digo equipo general vale y busco los fragmentos que son todos estos de equipo general y le aplico al árbol, Aquí me pone como en naranja los fragmentos que ha podido meter dentro de esta plantilla, ¿vale? Porque son los genéricos. Yo le he dicho al hacer la, la plantilla que este es genérico, que este también, este también y este también, ¿vale? Y están etiquetados de manera que vaya cada uno a su sitio, ¿ok? Vale, el de la foto he visto que es particular. Porque tenemos una para el coche y una para la bicicleta y el plan de, man de mantenimiento lo mismo. ¿Okay? Entonces ahora lo que puedo hacer es cambiar. En vez del equipo general, lo que puedo hacer es cambiar equipo a me da exactamente igual, a coche, ¿vale? Le digo, este está en la etiqueta de coche y aplico al árbol. Quiero que me aplique todos los fragmentos que yo tengo. Antes le he dado a buscar, pero bueno, da exactamente igual. Le aplico y entonces ya se me pone naranja este y este. Vale, Aquí hay clientes en donde, en este caso en la demo no lo hemos puesto, se pueden poner una serie de comprobaciones eh, adicionales aquí antes de pasar al siguiente paso. ¿Eh? Ya veis aquí los pasos que hay que hacer, se elige la plantilla, se ponen los, los filtros para los fragmentos, se elige qué idioma, luego se crea y luego se publica. ¿Vale? Entonces, antes de pasar al, al, siguiente, al siguiente idioma o entre este y este, en función de una serie de características, se pueden poner una serie de comprobaciones. Pues te falta un fragmento, este no está traducido, este le falta una figura, este no está en la última versión, mm, qué sé yo. ¿vale? Eso se puede todo personalizar luego en función de, de vuestros requerimientos. ¿okay? Con lo cual, ya tengo todo, entre comillas, bien hecho vale le doy a siguiente bueno aquí voy a elegir español porque no tengo otro otro idioma de acuerdo y le doy a componer vale bueno seguro que quiere usted componer el documento pues lo quiero componer ¿Eh? le doy a guardar y le doy a siguiente aquí lo que me pide es el nombre del fichero interno pero bueno me da igual eh, he dicho para que coincida webinar así le digo que esto es en español y aquí lo que tenemos es un nombre del fichero y luego tenemos un múltiple título. Es decir, se le puede poner. Eh, si es un. Si lo diré, es un documento que va a estar en distintos idiomas, el título se le puede poner en distintos idiomas. ¿Vale? Sin más, para así que se podría añadir más idiomas. ¿De acuerdo? Tenemos aquí muchos idiomas. Bien. Yo publico. Me dice que muy bien. Y lo abro. Con lo cual... Ah, no le he puesto. Sí le he puesto. Sí que le he puesto. Seguro que sí. No le he puesto el idioma. Sí, ¿no? Tengo duda ahora. Pues no le habré puesto. No pasa nada. Vamos a llamarle a... 9 por poner algo siguiente hacemos lo mismo así que veis eh, la velocidad a la que se hace esto esto aplico el árbol plin hago el coche lo aplico plin perfecto guardo le doy a siguiente selecciono el idioma antes he seleccionado, creo Creo que sí. Compongo. ¿Puede ser que no hubiese guardado? Puede ser. Eh... Siguiente. Ponemos aquí p9 para que quede todo igual y veáis que no hay ni trampa ni cartón y acepto. Eh, vamos a ver si ahora... Tenemos suerte. Okay. Entonces aquí veis que este es el documento donde estos documentos son genéricos. Coche-bicicleta, bicicleta-coche, coche-bicicleta. Pero luego tenemos la fotografía del coche y luego tenemos el plan de mantenimiento del coche. Motor, puertas y ventanas. Okay. Esto podríamos hacer incluso un PDF. Para que veáis... Este es el PDF, vale. Bueno, es un documento muy sencillito. Lo que hacemos con el PDF, si os fijáis, porque el documento es este, en el PDF no tenemos aquí el, la tabla de contenidos dentro del documento, ¿vale? Esto nosotros lo creamos al vuelo. Se puede linkar, vale. Tiene link, aunque en este caso el contenido es muy sencillo y todo está en la misma página, pero si yo de mantenimiento me va a mantenimiento, ¿vale? Este es el documento. Vale, esto es un PDF, esto se puede guardar, nos lo descargamos, etc, etc. Ahí ya lo que queramos. Aquí hay clientes que, que este documento se lo guardan directamente en el, en el gestor documental, hay clientes que no se lo guardan, que tienen digamos la estructura hecha y todo bien preparado para... Para luego poder hacerlo más adelante, a lo mejor, o, o todavía no han terminado de actualizar los documentos, los fragmentos, etc. ¿Vale? O sea que es independiente. ¿Vale? Aquí la, las selecciones que se puede hacer en función de, de los requerimientos o en función del, del tiempo que tengáis. ¿Eh? Y, y básicamente es esto. ¿Eh? La clave hacer los fragmentos de manera que luego todo coincida bien ¿Eh? esa es la clave aquí si os fijáis en el fragmento de la fotografía del coche de la fotografía del, de la bicicleta el título no es un título de nivel 2 el 1.1 vale el título es de nivel 1 lo que pasa que luego hace magia el foto del coche que es este, Vale, este es un título de nivel 1. Lo que pasa es que como dentro de la estructura de la plantilla del documento está en nivel 2, pues entonces él lo, siempre lo pone bien. Vale, luego lo renumera y lo pone cada uno en su sitio. Siempre va a quedar bien. ¿Eh? En ese sentido no hay ningún problema. Y da igual que la fotografía sea grande o pequeña. Siempre va a entrar. Si no entra en una página, pasaría a la siguiente. Él solo hace ese tipo de comprobaciones, las hacemos nosotros, eh, internamente, pero para, que, pero para que lo sepáis. Que aquí lo único que hay que hacer es ocuparse del contenido, no del formato, ¿vale? No de las negritas, de los títulos, si van en mayúscula, no van en mayúscula, no. De eso nos encargamos nosotros en función de, de una hoja de estilo, ¿vale? Que eso se define con vosotros. Y yo creo que así suficiente. Eh... Iñaki, no sé si hay preguntas o no hay preguntas. Bueno, pues sí, preguntan más que nada sobre eh, qué flexibilidad te da la herramienta. O sea, si podrían, el texto que tú generes, ¿tendríamos nosotros la flexibilidad de poder eh, poner algo en cursiva, en negrita? Ah, sí, sí, sí. Ah, mira, eso no he enseñado. Eso no he enseñado, eso es cierto, pero eso se enseña rápidamente. Se puede editar un documento, ¿vale? Eh, este, no, porque es una foto, pero edito otro. Eso no he enseñado. Esa es una muy buena pregunta. Descripción general, qué sé yo. Y así lo veis. Yo, en este caso, yo soy administrador, tengo todos los permisos. ¿ok? Aquí habría que eso, que controlarlo. Lo primero que me pregunta es en qué idioma lo voy a editar vale Bueno, en este caso lo he hecho en español, pues lo hago en español. Y entonces aquí la herramienta me abre el editor. vale Esto es realmente entre comillas como un Word. vale Yo aquí me coloco con el cursor, le doy al Enter y empiezo a escribir. vale Le doy al Enter y empiezo a escribir. Puedo hacer tablas, puedo hacer... vale Puedo meter una figura, imágenes, puedo meter una nota... Eh... Viñetas en negrita, cursiva, ya veis, ¿vale? O sea, un título 2. ¿eh? Y escribo y le doy al Enter. ¿Vale? Qué sé yo, se puede hacer de todo. ¿Vale? No hay ningún, ningún problema. ¿eh? De todo se puede hacer entre comillas, siempre. ¿Vale? Hay cosas que nosotros no dejamos, ¿vale? Y el Word sí, es decir, en el Word si tú tienes un título 1 y quieres poner un título 3, pues te deja, eh, aunque no está bien, te deja, nosotros no dejamos, ¿eh? damos error, le decimos, eh, eh, que eso no se puede, ¿vale? Controla eso. Aquí si os fijáis, eso todavía no está, ¿vale? Esto es un gestor documental, yo ese documento lo tengo aquí en edición, ¿vale? La descripción general que yo la tengo aquí la tengo en edición, porque a lo mejor hoy no la termino, ¿vale? La puedo terminar mañana. ¿eh? O la cancelo. Me he equivocado. ¿eh? Este cancelar edición, por ejemplo, quitaría todo lo que he hecho. ¿vale? Continuar edición, sigo editando. Y finalizar es que ya finalizo. ¿vale? Ya lo doy como por bueno. Me va a salir un ficherito divino. ¿vale? Aquí me pregunta, pues a ver que si quiero cambiar alguna cosa. este es el, la etiqueta, el tipo general. No voy a cambiar nada. No voy a cambiar el título. ¿Vale? Puedo hacer aquí un comentario. ¿eh? Es obligatorio hacer un comentario. ¿Vale? Editado eh, por actualización. Yo qué sé. ¿eh? Da exactamente igual. Pero hay que poner algo. Y luego el tipo de cambio. Bueno, esto sin más es una, es una cosa interna nuestra. Y lo acepto. Con lo cual, ahora este documento... Tiene dos versiones, bueno, o tres, no me acuerdo cuántas tenía antes, pero ahora lo vemos. Este era el de descripción general, ¿verdad? Este Pregunta. documento de descripción general... Sí, sí, pregúntame, Jackie. Eh, Preguntan también lo mismo, aquí. pero bueno, con, la, con las fotos, la edición sería también muy similar en Word, ¿no? De aumentar tamaño, disminuir... Sí, sí, eso es. Aquí va por porcentaje, pero bueno, en Word... Yo creo que también. Ah, bueno, el Word se arrastra. Aquí no se arrastra, aquí va por porcentaje. Uh -huh. Pero es lo mismo. Sí, es lo mismo. Lo que no se puede hacer, y eso sí tiene que quedar claro, yo no puedo poner una, una foto, puedo, no puedo poner una flecha, eh, no. Ese tipo de cosas ahora mismo no queremos que se haga. ¿eh? Si queremos hacer una imagen así un poco compuesta, un poco no sé qué, a lo mejor la tienes que hacer fuera y luego la, y luego la copias y la pegas. Uh -huh. Eso es. Vale. No tiene más. Sí preguntan bueno dicen que ellos vas, trabajan vas. con SolidWorks y vale. si habría nosotros posibilidad de, como dicen hay posibilidad de que el programa pueda acceder a la base de datos de este programa y añadir como imagen los dibujos realizados podría hacerse lo mismo si los dibujos están en el RP bueno pues eso depende del RP que se use nosotros hemos hecho con otros clientes esa esa lectura de información pero depende del RP, de si lo permite o no lo permite. Y el SOLIDWORKS ahora mismo lo desconozco, si lo permite. Eso depende del programa que lo permita. Si tiene alguna API o si tiene algún web service, se puede poner o alguna cosa. Nosotros con otros programas lo hemos hecho. Por ejemplo, con SAP lo hemos hecho. Lo hemos hecho con otro RP, con Máximo. Eh, lo hemos hecho con varios. Sí. Pero no depende del nuestro, sino depende del otro. ¿Vale? Porque este es el que lee del otro. ¿vale? La exportación final se hace en PDF o Word. En lo que queráis. Uh -huh. En este ejemplo he puesto PDF. Hay otro, otra opción que puede ser en Word. Eh, tenemos incluso clientes que lo han hecho a ficheros eh, HMT, que son la ayuda esta de Windows, se puede hacer a HTML. Eh, lo que se quiera. Sí. Otra pregunta relacionado también con eso es que a lo mejor hay clientes, que nosotros también tenemos, que necesitan, que también tratan con XML, ¿vale? como este, pero que en algún momento van a necesitar que cierta información meterla en, sus, en su sistema porque tienen eh, acceso a otras personas, etc. Entonces, para esto nosotros tenemos un módulo de exportación. Y el, ese módulo de exportación, digamos que transformamos, entre comillas, bueno, en realidad es transformar, nuestro XML al XML del, del cliente. ¿Vale? Porque los XMLs depende cada uno tiene sus particularidades, ¿ok? Pero también se puede hacer. Vale. ¿Tienes que empezar un archivo desde cero o se puede importar un archivo ya existente que tú tienes al programa? No, se puede importar un archivo existente. Es decir, aquí de, de hecho copiar a nuevo documento, a este, este link que aparece aquí, ¿vale? Bueno, este, este, en este caso este documento es muy sencillito, pero yo le doy aquí y lo puedo copiar a otro documento. Creo otro documento a partir de, con el contenido del mismo, ¿vale? Le digo en qué idioma está, le digo qué título quiere que tenga el otro, ¿vale? Porque el documento copiado es este de la descripción general, ¿Vale? Yo aquí pongo descripción.g, por poner algo. Le podría añadir etiquetas o no le podría añadir, qué sé yo qué, y acepto. ¿Vale? Y entonces me crea otro documento, que es el descriptivo g, y es el mismo contenido. Y aquí ya cambio lo que yo quiero, lo guardo. Bueno, no lo había guardado, me preguntan. Y está aquí. Está en edición porque todavía no lo he finalizado. ¿Vale? Aquí finalizo. Y ya está. Y lo tendría dentro de la carpeta. Muy bien, muy bien, muy bien. Acepto todo esto. Sí, sí. Lo estoy creando, que no actualizando. Esa es la diferencia con la versión anterior. ¿Vale? Porque antes estaba actualizando un documento ya. En... Eh, creado eh, anteriormente, pero este de descripción G era nuevo, ¿vale? Por eso me ha preguntado el este. Entonces, este de descripción G, si lo veis en el histórico, es nuevo, ¿eh? lo he creado hoy. ¿Vale? ¿Cómo se realiza la gestión de las revisiones? Eso se hace automático. Lo hace automático. Cada vez que yo aquí eh, comienzo una nueva edición, el propio gestor documental sube de edición y todo se guarda. ¿Vale? Eh, nos tenemos que olvidar el concepto del Word. El Word no podemos tener, tenemos que tener diferentes ficheros, ¿vale? De Word. Aquí está todo, entre comillas, sobre el mismo. Son diferentes versiones, una encima de la otra, ¿vale? He visto antes, en el, en el que hemos actualizado antes, el de descripción general, tenía tres o cuatro revisiones, ¿vale? Aquí en el histórico, ¿vale? Tenemos cuatro revisiones. ¿Ok? Siempre podemos volver a, bueno, yo repito siempre, eh, soy administrador y tengo todos los permisos, ¿vale? Podría bajarme todas las, estas versiones, podría pasar la primera versión, digamos, a la última, que es la última válida, pero eso lo hace el propio gestor documental, lo hace automático. Guarda quién ha hecho el cambio, cuándo y qué ha cambiado, ¿Vale? ¿Y qué puede costar el, la implantación de este compositor en una empresa pequeña más, de unos 20 trabajadores más o menos, tanto de coste como de tiempo? Bueno, pues eso no depende ni de la empresa, depende del tipo de la documentación, ¿vale? Depende si la documentación, porque al final aquí la clave es lo que repito, ¿eh? los fragmentos. Esos fragmentos, lo que son las plantillas y luego lo que es el flujo de trabajo. Ese flujo de crear hasta el final el documento. Este paso que yo os he enseñado al componer un documento son los pasos básicos. Pero no son los únicos. Tenemos otros clientes que no utilizan estos pasos que he hecho yo, que son otros distintos. ¿vale? Porque tienen su documentación es no especial, sino distinta. Y depende. Pues depende. Depende un poco de todo. Pero... Un presupuesto no es difícil hacer, ¿eh? se hace enseguida. Sí, es, es hablar con la empresa, ver la documentación, ver eh, el tipo de máquinas que hacen, porque a lo mejor son familias, no son familias, son similares, ¿no? Entonces nos tenemos que hacer un poco la idea antes, antes de decir algo. ¿Las traducciones las hace automática el programa mismo o no. Las, hace... <risa> no, las traducciones no son automáticas. Lo que es automático es el exportar el fichero Luego ese fichero se manda a una traductora, a la que sea, esa traductora devuelve el fichero y luego se vuelve a meter automático. Eso sí es automático, ¿vale? Pero no, la traducción no es automática, no. Vale, ¿y qué es lo que ofrece Geminis? O sea, el, configura el configurador, pero luego hay un servicio de mantenimiento o algo Eso después. Es. Nosotros hacemos, este es un, nosotros tenemos hecho un compositor entre comillas, básico, un gestor documental con este módulo de composición, y luego en función de los módulos que se quieran añadir, pues ya empieza a tener el, cambiar precio, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es personalizar todo el sistema en función de los requerimientos del cliente, en función de la documentación del cliente, ¿vale? Y las necesidades. Entonces, en función de todo eso, nosotros hacemos la herramienta para ellos. Eso es lo que nosotros cobramos y luego cobramos un servicio de uso anual, ¿vale? que no es por licencia. ¿vale? Aquí da igual que entre una persona o 500, da lo mismo, cuesta igual. Pues, eso son todas las preguntas de momento. Parece Perfecto. que si alguien tiene alguna otra pregunta, pues este es el momento y si no, pues daremos por finalizado este webinar eso es yo animo a que si alguien tiene alguna alguna cosa eh, que contacte conmigo eh, por email eh, yo soy muy fácil de encontrar en LinkedIn llame a Géminis nosotros estamos aquí en Donosti y nos desplazamos ahora ya ya casi sin sin problemas sí pero bueno lo de las webinars y lo de las reuniones online ya es el pan nuestro. Pues dicho esto, gracias a todos, gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias a todos y gracias, Iñaki, por la, por la oportunidad. Gracias a ti, Javier. Venga, hasta la próxima.